Hola, hola, hola, todos aquí estamos comentando Un día Saturna y hoy Volvemos con Evil Genius, nuestra base maligna Para conquistar el planeta entero Vamos a tratar de, bueno, como ya comentamos Ya tenemos A nuestro sitio Rescatado, importante, a ver Eso no podía fallar, entonces Ahora que estamos, estamos expandiendo Aquí, vale, tenemos dinerito para gastar Y es exactamente lo que vamos a hacer Vale, vamos a meter aquí Taquillas de estas a piñón Porque podemos Sí, vale Y con esto, ay, bueno, vale Esa la moveremos ahora Y con esto lo que traemos es Una variedad de esbirros Aumentamos la capacidad de nuestra base Un montón Vale, vamos a hacer otra fila de estas aquí De hecho Aquí está bien. Y la podemos rotar para ponerla aquí. Vale, perfecto. Así. Uh. Vale, ahora nuestra base puede albergar un montón más de esbirros. O sea, puede no. Va a albergar. Vale, con esto nos estamos 30.000. Confirmamos y ale para adelante. Y ahora pondremos literas aquí. A lo mejor movemos esto de por aquí y empezamos a meter aquí literas también. No me parecería mala idea, ¿eh? Salarista. Vale, ok, y hemos pagado los esbirros, ni tan mal. Camas, hay camas para que vaya. Vale, mira, mira. Aquí está Miska. Guau, de peluche. Pff. Tremendo bicharraco, ¿eh? Está es nuestra foto. Aquí otra foto nuestra Vale, a ver, nos ponemos serios Dejamos de ver Cositas Y vale, nos requieren Trabajos uh, Vale, aquí tenemos bastante trabajo Entretenimiento en 4K Uf, ni tan mal, eh Aumento de la tensión de la zona 100 uh, esta es importante Consecuencias de no resolverla Vale, resolver amenaza, vamos a mandar esta, sí, porque además en esa zona no tenemos o no teníamos nada Vale, esta base también requiere trabajar, así que vamos a coger y vamos a mandar esta Uh, no se puede porque la zona, vaya No, hay que relajar la tensión de la zona, esta está bien, son tres trabajadores y elimina la tensión poco a poco Teniendo en cuenta que no tenemos informes todavía, vamos a mandar esto y es suficiente. Vale, y en esta zona, dos trabajadores, dos científicos. Vale, y vamos a mandar esta por aquí. Vale, que está bien, ¿no? Nos vamos repartiendo y de momento vamos sacando provecho de todas las zonas posibles. Tenemos potencia de transmisión 2, vale, no es suficiente. A ver, ¿qué, qué objetivos tenemos nuevos? Esto estaba claro, de los secundarios es la del jefe criminal Y bueno, las otras son un poquito más complicadas Vale Bueno, veremos cuándo podamos investigar Zonas de trabajo y ya está Es eso, nos faltan un montón de esbirros aún Vale, vamos a escoltar el prisionero Aquí, y me parece correcto Y ahora llevaremos el otro y ya está Vale Aquí continuamos trabajando. No hay mucha gente. Uh, ¿qué tiene? Ha comido bien, de moral. Mejora el daño de ataque. Uh, perfecto. Vale. Vale, vale, de momento. Esto de momento no lo llevamos nada mal. Vale, ah, está trabajando en tapastillas y aquí no tiene aquí no tiene que trabajar nadie y aquí tendría que haber peña trabajando pero vamos, a tope modificar ah no, no. claro, es que el problema es que hay que coger a esbirros y asignarlos directamente de uh, un grupo de investigadores, cuidado Cuidado, cuidado. Bueno, Iván, la verdad es que se encarga de todo bastante bien. Success. Vale, interrogatorio con éxito. Has given us their secrets. Y vamos a pillar esto también. Y lo llevamos para allá. Maravilloso. Claro, y lo que nos falta son esbirros a tope. Para que se puedan poner a investigar, etcétera. Uh, ¿esto va a explotar? Pues no lo sé, está feo, eh. Vale, bueno, aquí tenemos ya los técnicos. ¿Podemos ordenarle que limpie...? Vale, vale, ya viene a reparar. Vale. Es que trabaja muy poca gente, tío. Vale, esta es la sala de entrenamiento que ya migraremos cosas para allá. Ah, ¿y lo podemos matar? Oye tengo reportes de un in en lair Kill them. con traje venga, a por él, que no se escape mucha gente yéndose a misiones, tío, y poco maquinación completada estupendo, lo han matado ¿Qué está aquí Oh. Jimmy, a por el otro, oh. Oh. y esa eliminación, dime que llegas, no oh, se marchó. Bueno, pues ya que estamos, nos vamos a quedar 60 segundos. Mm. Se nos han colado esos. Uh. Venga, uh, uh. Ven, Iván. A puños. Vale, rey. Venga, venga, venga, venga. No puede ser que nos vayan a derrotar. Ahí, con el lanzacohetes, di que sí. Vale, fuera. Vamos a quitar ya la alerta roja. Vamos a quitar los, los restos de por aquí también. Porque si no, vaya tela. Vale, mapa mundi. ¿Qué tenemos en el mapa mundi? Vale, esta ya la hemos completado. La que nos pedían, hemos completado, ojo, vale, la investigación completada, perfecto Vale, ahora iremos para allá, pero vamos a mandar ahora esta, un trabajador, dos guardias y un botones 10 segundos, un informe y 5.000 de oro Vale, rescatamos uno de los oficiales, a ver si podemos, ah vale, este es el tercero Uh, bloqueada, ¿por qué? Tiene como sobredosis de tensión aquí, ojo, cuidado, eh y esta también, nos hemos pasado la tensión y no podemos trabajar más. Vale, vamos a. ¿Podemos abrir aquí una red criminal? Eh. Inspeccionar. Vamos a meter una red criminal. Sí. Vale, volvemos a las investigaciones. Vamos a parar esto. A ver, a ver, investigaciones. ¿Qué tenemos? Hemos ido al segundo nivel. Mejora de las redes criminales. Esto sería un puntazo porque seguramente nos abre nuevas misiones. Eh, Reduce ligeramente la velocidad a la que se acumula tensión a costa tus redes criminales. Los centinelas evitarán cualquier peligro. Los espíritus que sobre el terreno. Vale. Equipos de radio aficionada. Aumenta la capacidad de transmisión. Eso está muy bien. Para la vale, guarida tengo un montón de cosas. Minería mejorada. Eso ya está investigado Escaleras para subir a un segundo piso Eso está muy bien Generador nuclear Esto está guay Puesto de guardia avanzado A ver qué diferencia hay con el primero Oh Vale Estantes de seguridad ¿A Máquina gimnástica Entrenamiento Podemos meter cosas de trampas un imán gigante, una pared láser. La ciencia los hará levitar y ayudará a tus otras trampas a desplazarlos con gran facilidad. Uh, aquí rollo puedes combinar. Solo resbaladizo. La verdad es que, o sea, puedes montar trampas muy, muy guapas, ¿eh? Oh, un cerebros, Vale. Pecifras de la guarida. Cajas de almacén mejoradas, incluso más. Lol. Mejora para genios. Vale, yo creo que vamos a tirar por... Esta, no, esta esta, esta, esta, esta, para llegar más lejos o menos que nuestra capacidad de transmisión aumente bastante más, vale, que por 20.000 lo tiremos fácil, exacto, vale, perfecto, y es que ahora lo que nos queda como tal es, yo diría, diría que es, uy, Esbirros de fuerza, y hay aquí un, un técnico comiendo O un científico comiendo Vale, que nada, lo que nos queda al fin y al cabo es coger y empezar a trabajar a tope Necesitamos más esbirros, a lo mejor tener las cosas un poquito más conglomeradas Y poco más Vale, a ver, ¿qué tenemos en el mapa mundi? ¿Aquí ya hemos llegado? Perfecto Vale, pues vamos a ir a por esto Maquinación bajo tierra Esto es rescatar uno de los oficiales Así que vamos a por ello Confirmamos Sí Uh Vale, y luego tiraremos a por ella A por la otra Vale, aquí tenemos más Vale, vamos a iniciar esta maquinación Vale, sí, nos va a hacer falta y aquí, esta la seguimos teniendo bloqueada, vale. Oh, y aquí, ¿qué tal? Mmm... Vale, vamos a ir aquí a por el otro oficial. No, sí, a ah, los no, soldados leales. Vale, vale, vale, pues vamos a arrancar esta. Y aquí luego tendremos que ver para aligerar la tensión un poquito. Vale, vamos a la casa, a nuestra guarida, porque... No sé cómo gastar esto para los agentes, eso es. Vale, a ver si los podemos capturar. Vale, vale, vale, vale. ¿Qué Puede, No, ah, no tiene moral Apenas Vale, maquinación completada, perfecto ¿Dónde exactamente? Esta de aquí ¿Y esta cuál es? Rescata a los soldados leales Uf, Es que esta tenemos que llegar a completarla Vale, a ver, vamos a darle un poquito de calor. Eso es, más rápido, más rápido. Vale, maravilloso. Y aquí, Dios. Cuatro trabajadores y tengo cero. Vale, espérate. ¿Cómo puedo obtener más trabajadores? Capacidad. 109. Es que debería estar hasta arriba vamos a añadir camas vale, vale vale y vale, o sea, esto en un principio no nos da nada más que que el hecho de poder dormir. ¿Qué ha pasado? ¿Ha venido tus secretos a martillo? Uh... Sí. A tu casa que te vas. Salaries. Ven, Vente para que te vas a enterar hijo. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, que vamos a salir thinking... de hijo roja. Not Venga. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Uy, joder, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Vale. Volvemos a la normalidad. Arroba. Vale, se ha complicado esto un, un poquito, ¿eh? Vale, a ver, pausa. Objetivos: La alerta roja. Matar a un técnico. No lo podemos pensar. Pero es que el problema que tenemos es. ¿Por qué teniendo la capacidad de cualidad que tenemos, no subimos los esbirros? New optional objective available. No objetivo adicional. Oh, sí, porque hemos completado otro, ¿no? Pero. Vale, en esta no tenemos trabajadores. No tenemos trabajadores. En 10 minutos la tenemos que completar. Si no, vamos a perder trabajadores. Recompensa 5 trabajadores. ¿Esta me va a dar trabajadores? No lo sé. Creo que hay misiones... Pues es que hay misiones del mundo que nos den como recompensa. No, mira. No, no, no. ¿Vale? Ah, vale. Es que nos faltan una de soldados leales eh. Y con eso ya más que preparados Vale, ok, seguimos construyendo Vale, vamos a gastarnos los dineros Y vamos a plantar aquí en nuestra sala De hecho Vamos a agrandar nuestra sala un poquito más Vamos a mover esto aquí. Eso es. Misca lo vamos a poner aquí en este lado. No en una esquina porque me parece feo. Vale, y exacto. Y las y la mesa aquí. Eso es. Venga. Ahora. A construir. ¿Ese es un general? No es... Uf, es que el flujo de. de... De agentes, bueno, de agentes de minions es muy a cuenta gota. Si tengo que conseguir aumentar eso, como sea, <coughs> vale. Vale, vale. Una vez aumentemos eso, vamos a ir súper bien. Ahí, venga, un informe. Perfecto. Necesitamos nuevos técnicos. Eso vamos a revisarlo. Vamos a ver la gestión de guardias, mercenarios, vale, botones y aristócratas. Está bien. Técnicos y científicos. Y trabajadores, 8. Contrata ya 5 por 5.000 Oye, pues... Dos, ah, aquí está Dos sin coste cada... Vale, pues vamos a meter ahí A piñón unos cuantos, ¿no? Vale con, el, con esto debería aumentar bastante Mi poder De trabajo Vale, técnicos, vamos a meter un técnico más Y los científicos están bien Porque se van rodando solos 10 botones, 3 aristócratas vale ni tan mal. Vale, con esto podemos volver rápidamente al mapa mundi y hacer así. Y llevar esta misión a cabo. Resolver amenaza, sí. Perfecto. Además, aquí. Vamos a mandar esta. Perfecto. Confirmamos. Y luego tengo otra zona. Ah, no. Bueno, uh, se van a acumular los virus reales. Vale, bueno, Nepe. ¿dónde está la otra zona que está pidiendo a gritos? Esta es, uh, aquí tenemos dos trabajadores, un botón y un técnico, investigar redes criminales, vale, pues vamos a lanzarla, venga, vayan partiendo sus misiones en el mundo, Lul, qué guapada Task Vale, perfecto Objetivo principal completado Has establecido una base Te has ocupado del traidor y has frustrado el intento de invasión de la guarida Ha sido un buen día y aún mejor Gracias a que has recuperado tu posesión más preciada vale, Maravilloso Ver los objetivos Obtener ofensa oh, A ver All is in readiness for your event. Maravilloso. Atomic Ogre was a fool to leave me alive. I will kill her, then stomp on her face with my stompiest boots. Shall I ready your troops for the glorious reclamation of Avadia? Uh vamos a reconquistar el país. Me arrebataron mi país. Para que so no se uh, uh, uh. Vale, vamos a construir el mundo. Rollo... Ciertos países que no vamos a nombrar de... Vale, vamos a quedarnos aquí. Vamos a construir un arma nuclear para amenazar a tu Cristo Y ya está. Vale. Uh... Ha llegado un grupo de soldados... Vale, vale, vale, vale. ¿Recuerdas haber oído del, del... del caos? Del caos, vamos a invocar aquí a Nargue, la Korn y a toda esta peña Un arma que infundía tanto temor a las fuerzas de la justicia que la escondieron Investiga cualquier rumor sobre su paradero y convierte en un medio para tu venganza Cuidadito, eh es posible que tus esbirros hayan oído algo sobre Caos durante su carrera criminal. Pregúntales a unos cuantos si saben algo que puedan contarte. ¿300 esbirros? En tu guarida no dejan de infiltrarse a gente. Resulta molesto, pero puede que alguno de ellos sepa algo sobre el legendario sistema Caos. Si capturas alguno, interrógalo para ver qué sabe. 0 de 5. Investiga sobre Caos. Ahora que has conseguido toda la información que hay disponible sobre Caos, utilízala para localizarlo y robarlo. Vale. Capítulos secundarios. Este estamos en ello. De momento tenemos uno de cuatro. Vale. Vale. ¿Dónde están los soldados? Entiendo que habrán entrado por aquí. Pues prácticamente. Hay gente pegándose, eh. Ah, vale, vale. Está, está aquí que está entrenando. Digo, what? Oh. Y si los capturo, voy a, voy a capturar dos. A no se les pueden distraer, o sea, van a saco. Vamos a meter la alta roja. Venga, guardias, a sus puestos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Dio. What. A venir a reventarnos, ¿eh? Los guardias dónde van, tú. Got it. Eh, vale, Iván. ¿Y cómo está? Vale, bueno, bien ¿Qué hacen los turistas entrando a la base, tú? ¿Y el resto de guardias? Ahí le ha pegado, oh, se, se ha mareado Y está súper perdida Vale, vamos a desactivar la alerta roja porque ya nos hemos fundido a todo el mundo High alert. Mm. Fine. Pero vaya, vaya mareo que nos hemos pegado ahí Vale, a ver ¿Qué pasa en el mapa mundi? Vale, aquí no tenemos paso de tensión, no me lo esperaba Aquí están esperando, uh, vale Vale, vamos a mandar esta Aquí estamos esperando aún a los minions Vale, aquí estamos esperando aún a los minions uh, Vale, o sea, te tenemos bastantes misiones nuevas alrededor del mundo, eh Bastantes, bastantes Mira, aquí vamos a aprovechar dos técnicos mm, mm, mm, mm, Vale, no Porque no vamos a pasar Vale, iniciamos esta maquinación Tres trabajadores, una hora para reducir Vale, tenemos pocos informes Vale, vale, vale, vale. Es eso, necesitamos agentes que trabajen O agentes, más que agentes eh, Minions Pero literalmente Vale, vamos a terraformar todo esto porque, si no me equivoco, ya podemos reventar estos espacios. Vale, maravilloso. Aquí hemos ganado un montón de terreno a la hora de cerrar esto de aquí. Vale, vamos a hacer diáfano porque me da igual. Vale, perfecto. Pero bueno, ya podemos ubicar, por ejemplo, otra sala de... Salaris. Vale, salarios pagados Convocar una reunión Cualquier esquizo. So? Usuarios, solo el genio Y viene el genio Sería Me encantaría verlo, tú Ahí van de reunión ¡Ira, Mira, mira, mira, que va corriendo Vale Ahora cuando se relaje un poquito Te me cargue más, coleguita Venga es, Puede ser esto más maravilloso Y van ahí con, con la, la palanquita Es brutal, eh Cada genio tendrá su cosa Supongo que sí, que cada genio irá de una forma de otra. Me parece sublime. Vale, esto aquí, bueno, la peña está durmiendo. Esto está bien. Tenemos espacio de sobra. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Perfecto. Me encanta. Pero me encanta. Vale, máquina completada. Perfecto. Vale, ¿qué hemos conseguido completar? ¿Qué hemos conseguido completar? Vale, esta que era importante de aquí Ahora vamos a... o oh, estamos tratando de completar esta Aquí estamos pendientes de misión también Podemos meter algo para eliminar toda la tensión poco a poco Vale, pues vamos a iniciar esta Pero a ver, tenemos que ser máquinas de generar informes ¿eh? Esto de no poder trabajar porque literalmente no tenemos capacidad Está feo, está feo Vale Vale, ok Volvemos a casa ¿Qué tenemos de nuevo? Uh, tres investigaciones nuevas Porque, ah, conquista del mundo Uh, investigar sobre caos Investigar sobre caos Investigar sobre caos O sea, son tres investigaciones distintas ¿Puedo empezar? Ah, no, ya se está investigando otro nodo O sea, hasta que no termine este No puedo Dios Vale, vamos a duplicar. Podemos duplicar esfuerzos en el laboratorio. Rollo. Vale, es contra prisionero. Vamos a llevarlo para acá. Y aprovechamos que esta celda se va a mover para plantar. Sí, no, es que es lo que hay. Vale. Uh, maravilloso. Vale, del laboratorio. Podemos tirar este... Poquito por aquí. Por aquí no podemos tirar. Oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale. Vale, y todo esto también. Vale, oh, perfecto. Vale, además vamos a coger esto y lo vamos a mover a esta zona de aquí. Vale, detrás de la pizarra. Vale, pero es que vamos a plantar. A ver, a ver, a ver. A ver, que nos cuadre, ¿eh? Mover. Vale, esto está bien aquí Pero vamos a meter Otra pizarra La pizarra es muy cara, son 5.000 solo Vale, y podemos meter otra pizarra aquí Vale, yo entiendo que ahora con estas dos pizarras Deberían poder trabajar dos Científicos a la vez Deberían, ¿eh? Ah, vale, aquí estamos con la maravillosa reunión Dios. Vale, pues como estamos ya llegando Más o menos al tiempo que toca El capítulo Nos vamos a quedar así Y con, con la risa de Iván Disfrutando de esta maravillosa reunión Por la conquista del mundo Con nuestros aristócratas y nuestros minions Y aquí nos despedimos Y continuaremos esto en el próximo capítulo Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado, y lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, Tentacribe y como a mí, que vamos a estar por ahí comentando un poquito de todo, también, recordad, seguidnos en Twitch, abrimos directo de vez en cuando, jugando cositas, así que vale la pena que nos tengáis localizados, y por último, como ya sabéis, suscribiros a Taberrano Canagra, estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo, así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, venga, hasta luego, adiós.